Este viernes fue ordenada la libertad pura y simple a favor de Saúl Jiménez, implicado en un accidente de tránsito que dejó tres muertes al momento en que el carro en que se desplazaba impactó una motocicleta. El abogado de este ofrece los detalles. Sí, en el día de hoy se le conoció una acción constitucional de avias corpus,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 Elvis Abreu, de 25 años de edad, quien falleció en el lugar del hecho. Catalina Peralta y Lady Vargas Abreu, de tan solo 12 años de edad. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.